O sea, como la, la república a veces se vuelve una misa sin Dios y, y uno le, le vacía de contenido a las cosas que uno repite tradicionalmente. Eh, ¿Saben quién fue San Lorenzo? Lo, yo me imagino que los mineros saben, pero para los que no, fue un santo muy particular. Porque San Lorenzo en el siglo III fue declarado, en el siglo III como en el 250 y algo, fue declarado eh, archivista y tesorero de la iglesia un car cargo de esas características. Fue nombrado diácono por el Papa Sixto II en el año 257, y precisamente por eso es el patrón de los diáconos. Y como diácono le correspondía administrar los bienes de la Iglesia. Y en una de las peleas, discusiones que hubo al interior de la Iglesia, que no terminaba muy bien, eh, le fue condenado aquí la cosa ya empieza a descarrilar peligrosamente. A San Lorenzo no lo condena la Iglesia. De hecho, la Iglesia lo canoniza como santo. A San Lorenzo lo condena el Imperio Romano. Es decir, el Estado, el poder político, no el poder religioso, sino el poder político de la época. Y San Lorenzo lo que hace es... Junta todos los bienes, los bienes materiales, eh, no, no sé cuáles específicamente habrán sido, pero imagínense la, las reliquias, el, el, el dinero acumulado, y se los entrega a los pobres. A los pobres, a los minusválidos, a la gente que más sufría en el lugar donde él estaba. Aquí parece que San Lorenzo era un justiciero que iba robando los bienes de la iglesia y se los entregaba a los pobres nada más lejos de la realidad. A San Lorenzo, el alcalde de Roma, le dijo «Entrégame los bienes de la Iglesia». Es decir, el Estado romano quería expropiar los bienes de la Iglesia. Y San Lorenzo le replicó «De acuerdo, pero necesito tres días para recolectar todos los bienes que te he de entregar». ¿Y qué hizo San Lorenzo durante esos tres días que tuvo de plazo para recopilar, para recolectar, para recoger los bienes de la Iglesia? lo que hizo fue repartirlos entre los pobres. Pero no para descapitalizar a la Iglesia per se, sino para no entregárselo como impuesto al Imperio Romano. Repartió las riquezas de la Iglesia entre los pobres, frente a la alternativa de entregársela al poder político en forma de impuesto. Que, si no me equivoco, era la provincia hispania de, de, de Roma, eh, del Imperio Romano. Y va donde el Papa recién asumido. Pero ¿cómo puede ir a ver al Papa recién asumido si a Sixto II lo nombraron Papa un año antes, en el 257, y lo acababan de decapitar el 6 de agosto, es decir, tres días antes? A quien va a ver no es al Papa. A quien va a ver es al prefecto de Roma, al representante del poder político que le había ordenado que le entregara los bienes de la Iglesia, que le entregara como impuesto, como expropiación, los bienes de la Iglesia. Y le dice, como, aquí están las riquezas de la Iglesia, va con los pobres, estas son las riquezas de la Iglesia. Lo condenaron a muerte en la parrilla, en una tortura lenta. Aquí parece que quien condena a muerte a San Lorenzo es el Papa, es la Iglesia. Después de haber hecho inventario de los bienes de la Iglesia y de haberlo repartido entre los pobres, el Papa enfurece y por tanto condena a muerte a San Lorenzo. Nada más lejos de la realidad. Quien condena a muerte a San Lorenzo es el imperio romano, el prefecto de Roma. ¿Por qué? Pues porque le había ordenado que le entregara los bienes de la Iglesia, San Lorenzo le pidió tres días para recolectarlos. Lo que hizo durante esos tres días fue repartirlos entre los pobres antes que dárselos al Imperio Romano. Y cuando expiraron esos tres días, fue ante el prefecto de Roma con todos los pobres a los que había beneficiado repartiendo la riqueza y le dijo, estas son las riquezas de la Iglesia. Los pobres son la riqueza de la Iglesia, los pobres a los que les había repartido las riquezas terrenales de la Iglesia. Lo que es bien importante, el corazón de Ignacio Carrera Pinto y otros tres soldados descansa en la catedral de Santiago, en la catedral, en la catedral de Santiago y es, es el corazón no simbólico, sino que le sacaron el corazón y llevaron el corazón desde Concepción a Santiago para que no nos olvidemos nunca de lo que pasó en esa batalla y hoy día nosotros lo recordamos y yo me emociono al escuchar su juramento y les digo que el Estado de Chile está orgulloso de ustedes y que cuentan con nosotros. Un abrazo muy grande y mi respeto a ustedes y a su familia. Amén. Tras lo ocurrido. Diversos usuarios en Twitter comenzaron a burlarse del presidente Boric afirmando que, al parecer, estaba informándose a través de los libros de Jorge Baradit, porque no puede ser que cometa tantos errores de forma tan continua, y que una y otra vez quede en vergüenza por no conocer hechos históricos básicos de los cuales él mismo quiere citar y así quedar como una persona aparentemente culta. Claramente, Boric a quien todos conocemos, no es ni de cerca un estadista o una persona que haya llegado al cargo público más importante de nuestro país por ser alguien que sepa mucho y que tenga méritos de sobra para ejercer la presidencia, sino que es simplemente un ex estudiante de derecho que se pasó los cinco años de carrera marchando y perdiendo el tiempo, por lo que está lejísimos de ser la persona que intenta aparentar.